Hola mis amigos, ¿cómo están? Estamos una vez más en este canal. Eh, vamos a, a leer una noticia muy importante que probablemente algunos de ustedes no se hayan dado cuenta de lo que está pasando en la plataforma GoArbit. Eh, déjenme preparar aquí lo que les tengo que enseñar, que es esto. Perfecto. Y aquí lo estamos viendo. Ahora sí, aquí lo estamos viendo. Eh... Esta es una nota de Enter.com, el cual dice GoArbit, la pirámide digital que está a punto de colapsar. Eso es una noticia del 11 de octubre del 2022. En los últimos días en redes sociales se ha inundado con publicidad y denuncias sobre GoArbit. Pero, ¿de qué se trata? Bueno, GoArbit es una plataforma registrada en la República Dominicana, ya que opera en Colombia, en la que los usuarios invierten dinero, del cual reciben un porcentaje de ganancia entre el 0,5 y el 1,5 diario. La compañía trabaja con criptomonedas. ¿A qué se le parece esto? Por el momento con Ethereum y Bitcoin. Los usuarios lograron volver tendencia el viernes de retiro. Porque justamente esos días eran los que se hacían los retiros. Y vea lo que dice aquí un tweet muy importante. Warby está teniendo problemas muy graves con los pagos. Demoras de 15 días para efectuar los retiros. Si usted... Lo están invitando a invertir. Tenga en cuenta que los retiros son los viernes, pero están llegando 15 días después. Mi recomendación es no entrar por ahora. El modelo de marketing con el que trabajan los inversionistas es a través de lujosas publicaciones. ¿A qué se le parece? Con tendencias al exhibicionismo. De hecho, una de las estrategias más usadas por la propia compañía es la publicidad mediante influenciadoras. Figuras como Jefferson Cosio y su hermana Cynthia Cosio han publicado, la, han publicitado la plataforma en reiteradas ocasiones desde redes sociales. Sin embargo, existen otros influenciadores como Nicolás Arrieta, quienes han denunciado la plataforma como una pirámide digital. Y acuérdense que Nicolás Arrieta también habló de Omega Pro. Eh... Por su parte, escuchen esta parte que es muy importante, la Superintendencia Financiera de Colombia comentó a nuestros colegas de Pluralidad Z que todas las compañías captadoras masivas de dinero deben estar registradas ante la entidad para poder funcionar legalmente. En ese orden de ideas y revisando los documentos de Goarbit, en la Superintendencia se reveló que la plataforma de inversión no está registrada. Eso, esto se traduce en que Warbit no cuenta con la vigilancia e inspección por parte de la entidad, lo que la convierte en una plataforma ilegal. Y escuchen esto, es por esto que la Superintendencia Financiera de Colombia emitió algunas advertencias a los consumidores, como ya pasó con Omega Pro, de dicho negocio digital, dentro de ellas estipularon que estaban sometiéndose a riesgos como hackeo de billeteras digitales, incluso que saldrán estafados, esto le está diciendo la superintendencia financiera, puesto que GoArbit es una pirámide, de ser así los usuarios, y esto les reitero, la superfinanciera de Colombia es la que lo está, la superintendencia financiera, no podrán recuperar el dinero por la misma ilegalidad de la plataforma, ¿qué va a pasar?, dentro de unos días, dentro de unos meses cuando Omega Pro cierre y deje de funcionar, usted no va a poder re, eh, no va a poder retirar su dinero entonces, si usted está invirtiendo en Omega Pro, mi recomendación es, antes de que esto pase, que de hecho les aseguro que está a punto de pasar saquen lo que tengan ahora no vaya a ser que su dinero quede atrapado en la plataforma cuando caiga y usted se quede sin nada de dinero. Eh, gente, eso es lo que quería comentarles, eso es lo que quería decirles en este video únicamente. Eh, similitudes de Omega Pro con otras plataformas hay demasiadas. Eh, de Warby, yo ya había hecho un video anteriormente hablando sobre que era una estafa piramidal un esquema Ponzi eh, muchos comentarios diciéndome que yo no tenía la información correcta que no, o sabes. Eh, sin embargo, vean que ya pasó lo que tenía que pasar eh, con esto no quiero dármelas de que o sea, porque es obvio el que entiende el tema sabe que estas plataformas son así, tienen un inicio, tienen un final. No es que, que usted esté adivinando nada, ni leyendo una bolita de cristal. Porque, o sea, el que entiende estos temas sabe cómo es que funcionan. Y saben que tiene un principio y tiene un final. Eh, y gente, simplemente eso era lo que les quería decir. Como les repito, un video un poquito rápido, un poquito eh, acelerado. Eh, ojalá, a mí no me alegra que estas personas pierdan su dinero pero si la única manera que tienen para aprender una lección es que les cueste monetariamente pues ojalá que logren eh, eh, salir eh, y aprender ¿qué es lo que pasa? que estas empresas hacen mucho daño Omega Pro, arbit todas estas empresas, ahorita la famosa Quantum, la famosa Validus, todos son esquemas Ponzi Hacen mucho daño a la sociedad porque eh, los enseñan a ganar dinero fácil. Los enseñan a que en un momento tienen lujos, tienen poder adquisitivo, tienen el dinero para salir eh, del país cuantas veces quieran, llegan a tener un estatus est un, un social alto y en el momento que caen, pasan de tener mucho a no tener nada. Y eso los obliga a... Seguir intentando, brincando de plataforma a plataforma. Y ahí es donde se crean personajes que saben que es una estafa, que saben que es captación ilegal de dinero, que saben que esto es un esquema Ponzi, pero que por ellos beneficio propio y porque vieron dinero fácil y no quieren volver a un trabajo tradicional, ya que probaron las mieles de lo que les puede ofrecer a los líderes que entran primero y adquieren. Eh, bastante ganancia y pues prefieren seguirlo haciendo y es así como se crean personajes como el ingeniero Javier Madrigal que a pesar de que saben que son estafas, a pesar de que saben de que son, son esquemas Ponzi siguen promocionando estas plataformas por beneficio propio y llegan a adquirir una habilidad de, de narrativa, una habilidad para hablar tan poderosa que convencen hasta la persona más inteligente. Gente, ahora sí, me despido. Eso fue todo. Chao.